Hay unos 500 volcanes activos en el mundo. Alrededor del 20% de ellos están bajo la superficie del agua del mar. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos. En este video les voy a enseñar cómo hacer este saco para estos tiempos fríos. Es muy lindo y muy fácil de hacer, así que comencemos. No se les olvide darle like a este video si te gustó. También no se les olvide suscribirse para que cada vez que suba un video puedan verlo. Para hacer este saco necesitas tela, yo compré un metro y medio por un metro y medio de tela, bies, un gis y tijeras. Primero vas a doblar tu tela por la mitad, el doblez está en la parte de arriba. Vas a dibujar una raya recta como ves aquí y vas a cortar. Mucho ojo de no cortar la parte de tu tela de atrás, solo la de adelante. Después vas a dibujar una línea curviada para la partecita del cuello, si no te sale igual de los dos lados no importa, solo al cortar dobla tu tela hacia el otro lado y corta para que estén parejas, es muy fácil. Chicos, yo corté mi capa de la parte de enfrente como ven aquí porque la quería asimétrica. Pero ustedes pueden saltarse este paso si ustedes quieren. Esta es la tela que a mí me sobró. Yo voy a hacer un gorro. Si tú no quieres hacer el gorro, deja tu capa como está y sáltate este paso. Lo que hice fue trazar esta figura y luego la recorté. Después para recoger el gorro, fíjense cómo volteo mi tela. La parte gris debe quedar con la parte gris para que al voltearla quede la costura por dentro y después vas a coser. Y así nos va a quedar. Ahora vas a voltear tu gorro y la vas a coser a tu capa en la parte del cuello. Asegúrense que mida lo mismo y vas a coser por dentro. Y al final le vas a poner tu bies. El pie se cose en la orilla de tu tela para que no se deshile tu prenda o para que tenga un terminado limpio. Si se fijan en su ropa, estas van a tener pies en las orillas. Y para terminar chicos, yo coloqué un brochecito a mi saco y un pedacito de pie para amarrarlo. Tú puedes poner un botón o dos lacitos y amarrarlos juntos, tú decides. Y por último aquí decidí cortar las esquinas de mi saco para darle más estilo. Y así de fácil se hace este saco, no es una forma profesional de hacerlo, pero lo que importa es que tú lo hiciste, así que inténtenlo chicos, les va a encantar el resultado final. Chicos pasen a ver estos otros videos, denle click, los quiero mucho y nos vemos en mi próximo video.